San Juan de Ávila Apóstol de Andalucía 1500 a 1569 Iniciábase el año 1500 Almodóvar del Campo, modesta villa de la hoy provincia de Ciudad Real Contaba entre sus moradores a Alfonso de Ávila y Catalina Chicona Virtuosos consortes y padres de este niño Que nació en el Inés de Enero y se llamó Juan Sus padres notaron pronto en el los nías sorprendentes rasgos de virtud Y, he pequeño diríase un ángel a il piedad Tenía solo cinco años y al declinar de la tarde se le veía entrar en la iglesia. donde rezaba largamente de rodillas sin temor al frío y la soledad. A veces le vencía el sueño y dormíase al pie de los altares. Donde le encontraban luego tendidito y yerto. Cuando tardaba en volver de la escuela su madre no se inquietaba en demasía. Segura le hue a algún rincón de la parroquia ocultaba su personilla. Desde allí adoraba a solas al dios del tabernáculo. La humiclad crecía en el al parque su piedad. L.N.D. día su madre le puso mi trajecito nuevo y elegante, con aplicaciones de terciopelo. Otro cualquiera habría sacado vanidad de ello. A Juan, en cambio, le pareció ese vestido demasiado ostentoso para él. Por lo cual, apenas dio con un muchacho pobre y harapiento, llevándole a un sitio retirado le propuso un cambio de ropas, cosa que el otro aceptó un placiclísimo. Luego, Juan, ingenuo y satisfecho, vino a contar la aventura a su madre».